¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos, en el cual os voy a explicar algo raro. Ya sabéis que mi canal está centrado en los videojuegos, está centrado más o menos en crear contenido de gameplays, algún tutorial que otro, pero hoy os traigo un tutorial bastante especial. Voy a traer un tutorial de cómo he editado yo los vídeos para TikTok, ¿vale? Es muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es crear un nuevo archivo, ¿vale? Con esta configuración que tenéis aquí, ¿vale? Como veis, el width 1080 y esto 1920 todo esto lo copiáis, lo ponéis todo igual y le dais ok se os abrirá esto tal cual así vale luego vamos a coger el archivo que queremos editar en este caso yo lo tengo por aquí por ejemplo vamos a editar no sé cuál editar <risa> vamos a editar este de aquí vale lo bajamos al storyline facilísimo esto lo sabe hacer todo el mundo una vez está aquí, veis que el archivo vuelve a cambiar, ¿no? Muy fácil. Vais a File otra vez, Propiedades, y como ya tenéis guardado esto, simplemente le dais a Aplicar. Se pondrá así. Vais a la máscara. Uy, espera, perdón, que tengo lo de... Ahí. Estáis ya en la máscara. Desde aquí le dais a Main Aspect. No. Como veis, se pondrá así feo. Le dais Control y para adentro. A la altura que vosotros queráis. Yo más o menos lo quiero así, que es donde corta la cam. Ok, como veis ya tenéis aquí el clip perfectamente cortado para TikTok. Lo único que no se ve la cam. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué hago yo más? Mejor dicho. Añadimos eh, efectos de sonido. Estos son los efectos de sonido que tengo yo. Lo podéis copiar. ¿vale? Lo voy pasando. Ahí tenéis el 1. 20.000, 11.18. 0. 1.001. 5.012. No me quiero enrollar mucho para que no se acumularon. Luego añado otro efecto que es el Audio Restoration, que estos vienen con el zafire eh, ¿vale? Que no tenga zafire pues pone en internet cómo descargar zafire y lo tendrás. Aquí igual, mejorar, o copiar la configuración y luego además le añado volumen. Es lo mismo que hago con el micro. vale Yo lo tengo a 5000, pero hay gente que se lo pone a 3000, eso depende de tu volumen del micro. Aunque luego lo he puesto que te de aquí, ¿vale? Una vez tenemos ya el clip con el sonido bien puesto, como veis suena bastante fluido, bastante bien... Cuando hablo, a ver si hablo. Eh. ¿Ves? Suena bastante ven, bien. Ven, ven. No suena distorsionado. Añadimos otra vez el clip arriba. ¿Ok? Como no he recortado nada del clip, yo normalmente quiero que duren 15 segundos. Este dura 13, o sea que no voy a tocar nada. Elimino esta pista de audio. De aquí, como veis, se ve otra vez así. Le volvemos a dar a Media Aspect, pero esta vez vamos a Máscara. La activamos y hacemos la Máscara en la parte que queramos que se nos vea. En este caso, mi cabeza. Veis que está aquí, que se ve pequeñita, fea. ¿Cómo lo cambiamos? Volvemos a posición y desde posición volvemos a juntarlo. Uy, perdón. Control y es hacia adentro, creo. Sí. Y ahora lo movemos y como veis está aquí. Lo ponemos en la parte que nosotros queramos y listo. Yo añado ahora Drop Shadow, que también es del Zafire. Como veis se me pondrá el Drop Shadow. Le bajo un poquito el volumen. Y ya tenemos el script totalmente editado. Y quedaría tal que así: ¡Eh! Ven, ven, ven, que te esperamos. Estamos esperando en el chat. Vente para el chat. Estábamos esperando. El script es un poco puta mierda. <risa> Pero yo qué sé, es lo primero que he pillado. Luego, eh, última parte del vídeo: ¿Cómo renderizarlo? Eh, vais a render as. Y yo tengo aquí una personalizada. ¿Cómo encontráis esto? ¿Vale? Vamos a hacer como si no realizado ya he hecho Vais a Magic AVC AAC MP4 Desde aquí buscáis 1080 NVIDIA Bank Si sois de NVIDIA Si no sois de NVIDIA no lo séis. No sé cómo se hace Customizáis un template Customizáis y ponéis la misma resolución que tenéis puesta en el archivo 1920 Main Yo aquí pongo 60 siempre No sé por qué Creo que no, no cambia de nada Y lo demás lo dejo tal cual le doy a OK, cambio el nombre, pues yo qué sé, eh, deleteada en el aire, lo renderizamos y listo, ya tendríamos nuestro clip perfectamente editado para TikTok.